Bueno, muy buenos días con todos. Acabamos de iniciar con la categoría de Skill Drive. Estamos en lo que es las homologaciones, ya con los equipos. Vamos a continuar homologando y arrancamos en breve. Ya solamente nos quedan dos equipos por homologar. Y continuamos. Ahora ahí estamos con la pista y tenemos que verificar el tamaño de la hoja exacto. Eh, comienza aquí y termina aquí en 27. Sí, está bien. Gracias. También de, de Morotix, sí, perfecto, muy amable. Entonces, gracias. Ahí, ahí ya no, el capitán ya no va a estar presente, pero va a estar otro concursante que se llama ahora Brian. Listo, Juan David. Listo, no vamos a homologar el, el Pegaso de nuestra tech. Listo, entonces vamos con la homologación de Pegaso que se nos había quedado pendiente. Ahí nos ayuda Denis con la ya. cámara. Necesitamos comprobar el ancho y el largo del robot. Entonces, ahí ayúdanos. Listo. Sí, lo vemos bien dentro de los 20 centímetros a lo largo. Revisémoslo en lo ancho, en la parte más ancha, sí, por favor. Perfecto. Y bueno, de ancho es menor. Le ancho es sí, menor, bien. excelente. Eso. Recordemos que Nauti va a estar participando en la misma pista, entonces. Y el mismo vasito. Tal Marcelo vez. Tenemos... Algunos de... Alguno de los participantes que tal vez me confirmen, creo que perdí el audio. Alguna falla técnica por ahí. No, sí te escuchamos, Gustavo. Bien? Sí te escuchamos. Ya, perfecto, porque hace rato estuve hablando y creo que <risa> perdí, perdí el audio. Pero bueno, estamos Antes de regreso. No entonces, Denis, nos ayudas por favor con Pegaso. Nos faltan tres, no, Pegaso, Bubótico y el robot Finn. Sí, el robot Finn me dice de su entrenador que no se va a presentar por temas de salud. Esperamos que se recupere pronto. Le mandamos un abrazo fuerte eh, al robot Finn y a, a su a su equipo. Entonces. No sé, si Denis ¿tienes al robot Pegaso por ahí? Para homologarlo. El Pegaso ya, ya lo homologamos ya. Era el que recién lo homologué. Ah, ya. Y tal vez a Nauti. Entonces nos faltaría Nauti. Nauti que todavía tiene fallas técnicas. Aunque ya está atrás. Ya ahorita lo homologo. Sí, homologuemosle ahorita porque si no ya no ya no podría participar. <risa> ya. Excelente. Esto es Nauti, El ¿eh? de aquí. Ya. listo, a ver vamos a le largo a uh ver -huh. Sí, ¿no? tiene menos de 20 Sí, tiene menos de 20 entonces vamos del otro lado por proporción eh, obviamente estaría dentro de dentro de las especificaciones eh, ayúdanos con la pista y bueno, el vasito, no sé si vamos a utilizar el mismo, es la misma pista yeah. sí, no, ya es la misma pista y el mismo vaso Listo, entonces sol, el último llamado al robot eh, go gobótico. el último llamado, si pudo solucionar el problema de tamaño, si no, con mucha pena decirle que no podrá participar, ya que el robot está fuera del tamaño establecido de 20 centímetros. Listo, entonces hacemos el último llamado para el equipo de Gobots. Ah, dice que se le fue el internet a Salomón. Bueno, le vamos a dar hasta el final de la ronda. Ojalá se pueda presentar. Vamos a dar inicio, por favor, a, a los jueces con el, el orden de participación. Lo vamos a hacer eh, en orden aleatorio. Ahorita lo vamos a sortear. Y vamos a comenzar con el sorteo. En primer puesto tenemos al robot de Morotix, en segundo puesto Sequabot, en tercer puesto está Madwill, seguido de Smoky. Ahorita les comparto acá a la sala del Meet para que puedan saber el orden de participación. Esto ha sido totalmente aleatorio. Sí, entonces justamente Marcelo nos va a ayudar compartiendo eh, el orden de los participantes eh, por por la por esta sala de mits eh, podemos ver ya el orden. Y Marcelo, también ahí me ayudas eh, con la confirmación en cuanto empecemos la transmisión en eh, Facebook Live. Sí, ya le, ya le estamos transmitiendo, Stalin. Comenzamos, eh, ya ahorita sí, con la participación de los, de los equipos. Comenzamos, por favor, con el equipo del robot MoroTix de Columbus American School, que por favor nos comparta su cámara y damos inicio con la participación. Los jueces nos ayudan con los tiempos. Perfecto. Juan David, tal vez, eh, lo tenemos por acá, eh, ya lo habíamos homologado a MoroTix, a dar comienzo Dime. a la participación. Dime, Alexander. Este, Juan David, ahorita ya nos toca la participación de MoroTix, nos ha ido por favor activando su cámara. Sí, por favor, después de MoroTix va a ir Psicuavoz para que se siga preparando. ahí ya le tenemos en la cámara de, de Juan David. Bueno, vamos a empezar la, con la participación de Juan David con el robot MoroTix. Excelente, ahí por favor nos ayuda. Recuerden que el tiempo termina cuando el robot eh, logra llevar el vaso hasta la zona B, que es la que vemos en el círculo negro. El robot sí, sí. puede salirse de la pista, sin embargo, el vaso nunca puede, debe dejar de tocar el, la línea negra. Entonces, comenzamos a su cuenta, jueces. Eh, de hecho, decía, eh, yo lo pretendía eh, empezar Exacto. con la cuenta de, de Juan David. Empezamos sí, bien, con la cuenta sí, de... Ok, Ajá. me parece perfecto. A ver, Juan David, a tu cuenta de tres, eh, tomamos escucha. el tiempo, por favor. Sí, ahí te escuchamos. Listo. Uno... Realizo. Uno, dos, tres. Arrancamos entonces. Vamos viendo esa destreza de Juan David para no dejar eh, salir el vaso de la ruta establecida. Creo que ha estado bastante eh, entrenado Juan David en esto, porque vemos un, un desarrollo... El con el tiempo Está exacto de mi parte tenemos eh, 24 24,4 segundos listo, una muy buena tengo... primera ronda, ¿qué tiempo tiene usted Inge Roberto? 24,43 igual listo, entonces tomaríamos el tiempo de 24 segundos para esta muy buena ronda de, de Juan David con Morotix, entonces continuamos con Sikuabot Continuemos. Y se prepara Matt Will después de Psychoabot. Psychoabot eh, eh, está por ahí. Vamos empezando empezando eh, representando a CMR Gilmer. Yil, sí, estoy. Vamos Yo entonces, voy a presentar. Vamos entonces ahí con esta primera ronda. Vamos ahí. Pero con y se prepara Matt Will a ver, vamos listo, a la cuenta del competidor comenzamos a su cuenta competidor de tres uno, dos Vamos, vamos viendo ahí la participación de el robot. Que... Ojo ahí los sí, jueces, bajo. que no se salga el vaso. Mucho ojo. Ahí Ay, me parece que ya se salió Ay. jueces, me confirman. Sí, ya vemos, vemos, vemos que ya se salió del, de, de la ruta establecida el vaso en la anterior curva. Sí, entonces... Chicoabot, por favor, Eloy, que nos ayudes con la cámara en horizontal para la próxima ronda. A todos los equipos, recuerden que en esta categoría tenemos tres rondas, así que tienen tres oportunidades para desarrollar su, su mejor tiempo. ¿Ya? Continuamos, por favor, con el robot Matt Will. ¿Eh, ¿Qué tal, Marce? Listo, Denis ya. Eh, Marce, dime, dime, eh, el robot Nauti no está ahí en la, en la lista y sí le homologamos a todos de nuestro tech. Eh, me dijiste que le homologaste a Pegaso, por eso le, a Nauti le pusimos A Pegaso al y a Nauti. Ajá, a Nauti es el último. Sí. Ya, a ese le pusimos al último. Ahí le vamos a hacer el llamado. Ahorita nos toca ah, a Matt Will. La... No, no, no. A Matt sí, a sí, ahorita nos toca ahorita. a Matt Will. Eh... De la escuela de Nastra Tech, así que vamos a ver la participación. Estamos listos ya. Matt Will, por ahí. Nos confirmas. Ayúdanos en, en horizontal, por favor, la cámara. Sí, ahorita le pongo. Ahí. En horizontal, eh, por favor. En, horizontal. en vertical. Ahí está. Ahí está perfecto, muy bien. Listo. ¿Listo? Eh, recordemos Entonces, que a, el... Matt Will, a tu es cuenta. A tiene empezamos. baterías rojas. Uh -huh. Baterías ro rojas de Matt Will. Entonces, a tu cuenta empezamos. A la cuenta de tres: una, dos, tres. Vamos de ahí, vamos de ahí. Eh, vemos que sí, eh, el vaso ha salido de pista. Entonces sería 30 puntos, Marcelo. Eh, sí, correcto. Eh, en este caso se salió el robot de la pista. Vamos a continuar con el robot de Smokey, de la misma Escuela de Robótica Nastratech, Que nos ayude, por favor, con el robot de Smokey. Vamos con Smokey. Smokey que saliste, que nos confirme eh, su cámara para poder verlo. Ya, la misma es la misma cámara. Listo, pues, a su cuenta, por favor. Cuenta. Vamos uh -huh. ahí. Dos, tres. Vamos entonces, arrancamos ahí. Sin uh -huh. salirse, acuérdate de la línea negra. Vamos viendo que ya se salió. No, no se salió. El vaso sigue adentro todavía. En esa curva también estaba bien. A ver, vamos, vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo. Sí. A los jueces, recordarles que tenemos que darnos cuenta en qué sección de la pista se sale el vaso. Para marcar los puntos hasta ese, hasta ese lugar. Listo, ¿Ya? Listo. bueno yo había registrado un tiempo de 42,4 segundos Yo tengo un tiempo de 41,93 Entonces pues tomaríamos el de 41 que nos dejaría con un tiempo de De, de 79 puntos extra y completó toda la pista, excelente Sí, así es. Ahí, por favor, me ayudas, Stalin, con el siguiente. Eh, sí, eh, seguidamente tenemos eh, la participación de Diabot. Eh, con Claret, nos ayudas activando tu cámara, por favor, para poder ver tu participación. Arrancamos ya. Claret, estamos por ahí. A ver, vamos a ver, sí La cámara eh, Hay una, una. colocando la cámara en horizontal Recuerda eh, Lo que tendrías que hacer es eh, Mirar tu cámara No, no, eh, activar el Activar y desactivar el video Pero con eh, el teléfono En horizontal o a su vez desactiva la rotación automática del, del teléfono para poderlo ver mejor. Desactiva tu cámara, eso, eh, quítale la rotación auto, eh, automática, bueno, o activale mejor dicho, y enciende nuevamente la, la cámara. Vamos viendo ahí entonces, eh, Claret, si hacemos la prueba, vamos a ver si te podemos ver bien. Exacto, ahí está súper bien. Ya, entonces a tu cuenta de tres empezamos, Claret, con, el, con tu robot. Con Diabot. A ver. Una. Tres. Empezamos entonces ahí. En dos del... Sí. Un en saliente sí. de, de la vamos ahí, vamos ahí. De la ruta. Vamos bien, vamos bien. Vamos viendo que hay una buena destreza ahí. Marcándose justo por los límites y llegamos. Eh, de mi parte, eh, registro un tiempo de 27,6 segundos. Eduardo, nos ayudas. 27,52. Eh, por favor, Stalin. Eh... Fijarse muy bien que no se salga el vaso. Parece que se salió en la parte de arriba. Me iban me confirmando, por favor. Pueden revisar el, el video si, si lo necesitan comprobar. Sí, vamos a comprobarlo. ¿Sí? Mientras lo comprueban los jueces, por favor, se prepara el robot Chapi del Instituto Tecnológico Superior Sucre. Y que nos ayude el INGE revisando. Yo lo veo un, un porcentaje dentro, no sé el otro juez. Cuando se desarrolló, yo lo vi por los márgenes justos, o sea, rozando básicamente los márgenes. Yo consideraría que está dentro de la pista. ¿Lista entonces Listo, entonces, el equipo de Diabot tiene un total de 223 puntos. Excelente. A ver si continuamos con el robot Chapi. Listo, ya les comparto pantalla. Ya, gracias, muy amable. ¿Me avisa si se ve o, o...? Sí, ahí se ve bien. Sí, sí se ve muy bien. Sí se muy bien tu pantalla. Ayúdanos con una toma desde la parte de arriba. Sí, eso justamente te iba a decir que si puedes colocar el, la toma un poquito más de arriba para eh, ver justamente si el vaso no se sale de la pista y no tener inconvenientes con eso. Estamos viendo si lo puedes acomodar por ahí donde estaba hace un momento para poder ver. No, justamente creo que no tienes ahorita a quien te apoye en esa situación. Vamos a ver si lo acomodamos por ahí de la mejor forma. Sí, la verdad, tranquilo. Sí, tranquilo. A ver, pero Vamos a ver cómo lo acomodamos ahí ya. Sí, por ahí, por ahí estaría bien, por ahí podrías fijarlo. Sí, un ratito ya. Ahorita le Ya, ya, tranquilo. Esperamos entonces, eh, únicamente en la, en la toma del robot Chapi, ¿verdad? Chapi está participando en representación del Instituto Tecnológico Superior Sucre. En este caso, eh, Brian es el que nos está va a estar a cargo de. ¿Ahí se puede visualizar bien? Sí, ahí está ¿Y ahí? bien. Sí, sí, le podemos ver Entonces, a tu cuenta de tres empezamos con el robot Chapi. Un momentito. Ojo a los jueces para ver hasta dónde se sale el vaso. Mucho ojo, por favor. Ya, listo. En la cuenta de uno, dos, tres. Vemos bastante... A ver... Presa. vamos viendo eso de a poco vamos viendo que este robot en, en esta ocasión no tiene eh, palas o ganchos como lo han tenido los robots anteriores que creo que dificulta un poco más la trayectoria el llevar el vaso a través de la pista pero vamos viendo que eh, lo está logrando aún con esa limitante con el vaso dentro de la ruta sin que se salga aún todavía ¿eh? ojo con el tiempo jueces que tenemos máximo un tiempo de 120 segundos, ahí ya se nos salió el vaso tenemos un total de, de 40 Ajá, exactamente 40, de 40 puntos para el chat Continuamos entonces con el robot Pegaso de la Escuela de Robótica Nastratech. por favor que nos ayude. Está por ahí ya eh, Pegaso de Nastratech que nos confirme el audio y el video. Eso, muy bien, perfecto. Ya podemos ver tu cámara. Eh, no te olvides, a tu cuenta de tres, empezamos. No se te olvide que el vaso no debe salir de la ruta establecida. Eh, a tu cuenta empezamos. La cuenta de uno, dos, tres. Vamos viendo una buena destreza del... Con el robot Pegaso. Eh, eh parece se que, salió, que se salió juez. Se salió, se salió de la, ajá, justamente se salió de la pista en la sección. ¿Cuál sección es esa? Perdón, ya la perdí por aquí. ¿Cuántos puntos serían, Inge? Pírenos, por Yo no veo que se salió en la 70 Listo, nos confirmas, por favor, ajá. Stalin. Sí, sí, justamente ahí. Sí, en la 70 sería. En la Listo, sección C. Continuamos con el robot Nauti de la Escuela de Robótica nuestra Tech. Sí, recordemos que Nauti, eh, bueno, creo que tuvo un problema de homologación o no. Eh, Nauti, nos ayudas por favor activando tu audio tu video ya. para poder ver. Ya Creo que, bueno, la participación de Pegaso, eh, como pequeño comentario, no, parece que se nos, la velocidad nos jugó una mala pasada por ahí. Ya, ya está listo, ya. Ya, a ver, eh, empezamos entonces con con Nauti. Eh, ayúdame, Marcelo, confirmando si ese es el robot de Nauti. Sí, es el café con la placa de costado. Sí, es el mío. Estamos bien. Ya, perfecto. Entonces, eh, no te olvides de tu cuenta, empezamos la cuenta, la, la participación. Ya, una, uh -huh. dos, tres. Vamos viendo que tiene un buen ritmo, eh, esperando que no se salga el vaso de la pista. Vamos poco a poco. Creo que vamos manejando los límites muy estrechamente. Vamos viendo que tiene, bien, se nos salió, se nos salió, ahí se nos salió. De, la, de la pista en esta sección. ¿Qué nombre es la sección? La sección eh, de la letra E de 100. Sí, la de 100. Ahí, por favor, no, ahí en, en total, eh, recuerden que la pista tiene varias secciones. Entonces, él avanzó hasta la letra le 100, que sí, en total serían. ¿Cuántas secciones? Hasta la sección E. Cinco. Cinco secciones. La sección es la número cinco con un puntaje de 100 tenemos en esta sección. Sería 50 puntos, ¿cierto? Ah, no, sí, el puntaje de 100, sí. pero estamos correctos. Sí, de claro, 100 puntos. puntos. Ok, tal vez el equipo de gobot chicos la última llamada, ponemos por acá. Go Go por, eh, por ahí, presentes, ayúdenos activando audio, cámara, si estamos por ahí, para el desarrollo de esta competencia no sé, creo que tuvieron problemas de internet, creo que supieron mencionar entonces continuamos con la siguiente ronda hacemos el llamado al equipo de Columbus American School con su robot Morotix seguimos entonces vamos ahí, vemos ya la sí, cámara sí. activa de Morotix de Juan David ¿Vemos ahí? Vamos viendo. La verdad es que me pareció buen, buena destreza y buen manejo del robot en este caso por parte de Juan David. Eh, empezamos a tu cuenta de tres. Eh, eh, yo quisiera bien. ver aquí algo nada más. No sé si, si está como, como manito del vaso o si hay fuego entre las palas y el vasito. Sí, está separado. Vamos bien así está separado. Ahora, está perfecto. Entonces, ya, a su cuenta, Pedro, por favor. A su cuenta empezamos. Tres, dos, ya. Ya, arrancamos. Vamos viendo que Andalí tiene muy buena destreza en, en esta categoría, ¿no?, con su robot. Vamos viendo que lo maneja muy bien. Eh, no ha salido de pista hasta el momento. Bueno, entonces, no en manejando dentro de los de los rangos eh, eh. ahí se salió si sí, ahí se salió en el en el tramo F sí, si no, ¿sí? sí. en el tramo F que le daría 100. 110 puntos sí exacto en, Marcelo exactamente entonces, entonces continuamos sí, con el, sí, continuamos con Psico a voy bueno, muy bien, Neymar. Entonces, te estamos esperando. Ayúdanos activando la tu cámara y para poder ver tu participación. Horizontal. Acuérdate de poner la cámara en, en horizontal. Eh, desactiva la rotación automática para que puedas... Activa la rotación automática para que pod podamos ver horizontalmente la, tu video. Eh, exactamente ahí. Ya, entonces a la cuenta de tres empezamos eh, con tu participación. Vamos ahí. Uno, dos, tres. Entonces arrancamos con Cicuabot de CMR Ahí se salió. Sí, y vemos que ahí justamente se salió en el tramo eh, C, si no me equivoco, ¿verdad? 30 puntos, Marcelo. Serían 30 sí. puntos. Estamos. Correcto. Listo, muchas gracias, Neymar. No te preocupes, todavía queda una ronda más. Sí, tenemos una tercera ronda eh, para que puedas participar. Y seguimos con el robot Matt Will de Nastratech. Tech. Ayúdanos confirmando tu audio, tu video para poder verte. Muchas gracias a la participación de Zico de, de Neymar, que, que nos acabamos de ver justamente ahorita. Eh, Matt Will está por ahí. Ayúdanos confirmando tu audio, tu video. Matt Will del equipo Anastratec. Denis por ahí. tenemos confirmación ni de audio ni de video de Matt Will. Ya, ahorita ya está. Bueno, ya, ya lo vemos. Ya se nos fue. Ya, ya, ya exactamente, justamente con la, el video en horizontal. Entonces, a tu cuenta de tres, no te olvides, empezamos. Uno, dos, tres. Vamos viendo eh, que tiene buena velocidad. El vaso todavía está dentro de ruta. No se ha salido todavía. Vamos a ver si esta vez podemos eh, llegar a la meta sin salirnos de, de pista, ¿no? Con el vasito. Vamos viendo que va manejando por... por... Eh, ahí se nos salió. Entonces, en el último tramo sí. se nos salió el vaso. En la última parte, 110 en el eh, F. No, ciento, 120 sería, yo lo vi en el tramo G. Yo lo vi al final de entre el F y el G, 110, 120. Sería el último A, eh, tramo com completado sí. en este caso. ¿No sí, ah, sería en el tramo F, 110. Exactamente. Sí, 110. Listo, entonces continuamos con el robot de Smokey. Recordemos, él es el robot azul de la Escuela Robótica Nastratec. Entonces continuamos con con la confirmación de audio y video de Smokey. Vamos viendo, vamos viendo cómo está por ahí. Por aquí también les comento que se acaba de unir nuestro tercer juez que nos estaba faltando, Eduardo Cruces. Ya comenzamos, por favor, que nos ayudes a verificar el, en qué sección se sale el vasito y con los tiempos. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Marcelo. Por aquí ya estamos. Perfecto. Entonces, no te olvides, eh, Smokey de la Escuela Nastratec. Eh, empezamos a tu cuenta. Por favor, coloca el vaso en, la, en el punto de partida. Bien, y empezamos. Uno, dos, tres. Arrancamos entonces. Vamos viendo la trayectoria eh, del robot. Eh, vamos viendo que no se sale todavía del, de la pista. Están manejando unos márgenes muy estrechos entre la pista y el borde del, del vaso. Eh, vamos viendo que la destreza del, en este... Caso del controlador, pues del, del robot está ha ido mejorando. Recordamos que la última vez eh, se hizo un puntaje de 209 a favor de él. Y vamos en pista es. todavía. No, eh, vamos a ver en la repetición. Eh, ahí mm. ya se salió en es. el ramo de F. No, dale, dale, dale. No es que uno sale, dale. Ayúdame confirmando por favor Edgar en la repetición. Estos es, mientras lo revisa el Inge en la en el bar en la transmisión. Este sigamos sé que se siga preparando el robot DiaBot. Vamos con la participación de Claret por ahí ya nos confirma el audio video. De Claret eh, para su segunda ronda con su robot Diabot. ¿Tenemos confirmación de audio video, Claret? Eh, exacto, ya por ahí la vemos a Claret que está activando su cámara. ¿Es eso no. <ríe> Lo siento. No. Sí. Ya, vamos viendo. Eh, exactamente, vamos viendo la pista de Claret con su robot Diabot. Eh, no te olvides, empezamos a, a tu cuenta. Eh, exacto, justamente por ahí es una buena toma para poder ver eh, la pista correctamente. Sí, yo la veo fuera justo en ciento... En el, perdón, en el tramo. F, 110 Sí, Edgar nos comenta que el vaso ha salido de pista en el tramo F con el robot de Smoky en la participación anterior. Sí, sí pasó es? el otro tramo, el de 80 pasó con las justas y en 110 eh, sí está completamente afuera. Ya. Perfecto, entonces Edgar, muchas gracias. Entonces estamos a, a, a tu cuenta, eh, Claret, con tu robot Diabot para esta segunda ronda. Dos, una, y ya. Y arrancamos entonces. Vamos ahí. Vamos viendo que. Ahí se salió. Sí, eh, justamente te iba a hacer esa acotación. Creo que por ahí vi ya eh, la salida de pista. Si nos ayudas confirmando, yo no pude ver bien. Parece que la cámara también se movió un poco. Sí, sí, eh, sí. Se salió en la segunda, en el segundo cuadro, ahí se salió. Ya, entonces tenemos eh, únicamente hasta el, hasta el tramo B, que sería un puntaje de 20. Sí, confío. Listo, muchas gracias por tu participación, Claret. Todavía tenemos una tercera ronda, no te desanimes. Así que vamos eh, seguidamente con el robot Chapi está eh, por ahí ya el robot Chapi que nos ayude con la confirmación de audio de video para poder verlo listo ya, ya está no sé si se puede observar sí ahí está mucho mejor tu toma eh, de hecho creo que la primera vez está un poquito más menos enfocada pero bueno ahora sí vamos con tu participación eh, no te olvides eh, a tu cuenta empezamos Recuerda a todos la los equipos uno, que dos, tenemos. Tres. A ver, ¿puedes empezar nuevamente, por favor, eh, con la cuenta? Sí, perdón que te cortemos, eh, Marcelo, justamente. Sí, sí, no se preocupe. Empecemos con tu cuenta nuevamente. Eh, con el robot Chapi. Listo. Entonces sería la una, a las dos y a las tres. Entonces, arrancamos con Chapi, vamos viendo que que bueno, este robot aunque no tiene la, eh, las palas a sus lados, eh, intenta llevar el robot por una buena ruta. Recordemos que anteriormente tuvo eh, un puntaje de 40, es decir, que llegó hasta el tramo D sin salirse, eh, al salirse de la pista, perdón. Entonces, vamos viendo que, claro, la, la dificultad con este robot es a través de las palas y vamos viendo que se salió en el tramo... Eh, D, igual que en la anterior ¿no? entonces tenemos un puntaje de 40 sí, Marcelo. Confirmo. ¿Listo? perfecto entonces muchas gracias Brian por tu participación tenemos una tercera ronda y continuamos con el eh, robot Pegaso nos ayuda por favor con la confirmación de audio y video Pegaso estamos por ahí Denis, si nos ayudas por favor con la cámara para Pegaso recuerden que Pegaso es el robot que tiene la pala de color tomate, exactamente Sí, ahí lo vemos a, al robot Pegaso en esta segunda ronda vamos a ver, eh, recuerda eh, a tu cuenta empezamos estamos listos a la una a las dos, a las tres Empezamos entonces con la cuenta, vamos viendo que tiene eh, marcado en buena velocidad. Eh, vemos que no todavía no se sale por ahí. Todavía tendría yo una duda. Tal vez Edgar nos puede ayudar confirmando si sale o no sale en esa esquina. Gracias, sí, pues, cuidado. Ya sí, ver. vamos, vamos sí, viendo que. Creo que sí se salió en esa esquina. Eh, Edgar, por favor, nos ayuda confirmando. Eh, en su defecto, el tiempo sería de 28,43 y en esa esquina el vaso no salió de, de pista. A ver. Sí. No. Mientras esperamos que Edgar nos ayude con la confirmación de ese tramo. Eh, bueno de mi parte como les mencionaba 28,43 segundos por parte del robot eh, pegaso de la escuela Tech eh, de la ciudad de Ambato de Ecuador les recordamos que aquí en, en esta categoría eh, tenemos la participación de, de tres países de bueno de los países hermanos de Ecuador que sería Colombia y Perú ¿Nos ayudas, por favor, tal vez confirmando, Edgar, qué pasó en ese tramo? Si hay salida o no hay salida de, de pista. Sí, es muy, muy justo lo que se sale. Es casi. Eh, yo creo que no se sale. La verdad es que... En, el, en la toma no se ve, no se alcanza a ver lo que el vaso está dentro Entonces, ustedes toman como que si ya se salió en ese caso. En otro caso, se no se alcanza a, a ver que video. está dentro Y justamente, eh, Denis, para evitar ese tipo de inconvenientes, eh, por eso justamente la toma de tu celular tiene que ser lo más horizontal posible. Sí, está bien. Y en el video sí eh, se ve que está recto. Y incluso hay otro video que grabamos. Claro, eso puede llegar a, un, a una segunda eh, reclamación en su defecto. Si eh, no les parece el resultado, eh, recuerden que lo pueden hacer también. Eh, Marcelo, te doy sí, paso eh, a ti. ¿Cómo vamos con el eh, desarrollo? En este caso, la, la última palabra la tienen los jueces. Ahí, Denis, ¿nos puedes ayudar siguiendo con la cámara al robot? Eso nos ayudaría a que los jueces detecten si se sale o no el vaso de mejor manera. Entonces, eh, ahorita le íbamos a enviar ya el video que grabamos, el otro Ya pues listo, vamos, entonces Vamos a verificar en el bar en este momento Continuamos entonces, mientras realizamos la verificación con el robot Nauti Perfecto, entonces vamos con el, eh, con la participación del do, del el robot Nauti Estamos por ahí ya, confirmanos con audio y video Perfecto, ahí ya podemos verte, no te escuchamos. Eh, recuerda que igual a tu cuenta de tres arrancamos. Ahí porfa que nos ayuden siguiendo al robot en la trayectoria. Yeah. Sí, yeah. paralelo a la pista mucho mejor porque ahí se ve eh, sin ninguna distorsión la toma, la perspectiva de, del vaso y la pista. A ver, entonces a la cuenta de tres empezamos eh, contigo. Una, dos, tres. Entonces vamos viendo, vamos viendo que va con buena velocidad, de hecho, eh, a veces de eso nos puedes jugar en contra cuando la velocidad eh, resulta bastante, bastante grande, ¿no? Nos puede de salir de pista el, el vaso. Vamos viendo que le está manejando bien. Eh, no se ha salido hasta ahora. ¿Lo veo? Sí. Eh, yo les confirmaría el fin de la trayectoria con un tiempo de 25,6 segundos. Yo tengo algo similar, 25,72. Esto le daría eh, 225 puntos. Esto vamos a revisar el video que nos enviaron. Mientras, podemos proseguir con la ronda 2, por favor. Eh, con la ronda 3, ya. Sí. sí, perfecto, con la ronda 3. Entonces, eh, tenemos la participación nuevamente de MoroTix, eh, que nos ayuda con la confirmación de audio y video para poder verlo. Vamos a ver, vamos viendo ya la cámara de Juan David, que está ahí con eh, su robot MoroTix. Listo, está bien. muchas gracias. Perfecto, te vemos entonces. Eh, arrancamos, recuerda, eh, a tu cuenta. Así que estamos listos. Eh, sí, la cámara, eso que nos ayuden eh, lo más eh, paralela al piso eh, para que se pueda ver eh, la pista. Y... Sí, un poquito no vemos el inicio. Tal vez puedes recorrer un poco a la izquierda por ahí. Exactamente para poder ver bien la pista. Sí, ahí por ahí está bien. Listo. Tres, ya a tu cuenta arrancamos entonces. Tres, dos, ya. Arrancamos entonces. Eh, la característica de este robot Morotix es que eh, a mi consideración maneja una buena velocidad y buen manejo del, de sus palas para guiar el vaso dentro de la dentro de la pista. Vamos viendo un buen tiempo de, de MoroTix. Eh, no se ha salido hasta ahora de la pista y finalizamos con un tiempo de 21,8 segundos de mi parte. Yo tengo algo similar, 21,72. Ya, entonces... Eh, Eduardo, ¿también está Sí, también tengo el mismo tiempo, 21,8. Entonces, entonces 21, nos con, con 21, pues, que le dejaría con... 229 puntos a Morotix. Continuamos, por favor, con Psychoabot. Perfecto, entonces vamos a. No, que... oh. mi... no responde a mi robot. Voy a arreglar algunas cosas, por favor. ¿Listo, ¿Puedo pasar Neymar? al último? Sí, te ponemos al último de la... de la ronda, no te preocupes. Listo, entonces, continuamos con el robot de Matt Will de la Escuela de la en AstraTek, Mientras Neymar soluciona su problema técnico. Ya vemos la cámara ahora ya de Dennis por ahí. Ya hay Denis que nos ayuden por favor siguiendo al robot en toda la trayectoria, por favor. Sí, podemos ver ahí si sí, una buena toma de la pista eh, con su robot Matt Will, en este caso va a participar en su tercera ronda. Vamos viendo que ya se está colocando en la línea de partida. Yeah. Y a la cuenta de tres podemos iniciar. A ver, una, dos, tres. Y arrancamos entonces con el robot Matt Will. Vamos viendo eh, buena trayectoria hasta ahora de, con el vaso, no se ha salido de pista. Eh, el enfoque de la cámara está súper bien, así podemos verificar y constatar los jueces eh, en, el, en el buen desarrollo de, de esta competencia. De este reto, en esta ocasión vemos que el vaso no ha salido de pista y se ha, eh, acerca a la recta final, una increíble participación y de mi parte tenemos eh, un tiempo de 30 segundos. Perfecto, el robot eh, Matt Will ha completado la pista. Sí, de mi parte igual, 30 con 21. De este lado tenemos 29 segundos. Listo, nos quedaríamos con el tiempo de 30, que es el que consiguen los dos jueces. Y lo Perfecto. que hace total de 220 puntos. Perfecto, entonces eh, seguimos con el robot Smokey que ya eh, está justamente en, la, en el punto de partida y a la cuenta de tres podemos empezar. Sí, hay por favor igual que nos ayuden siguiendo al robot en la pista, ojo ahí, ojo, ojo, ojo. Sí, sí, empecemos empecemos desde la cuenta de tres, porque no arrancamos de la Sí, cuenta solo de tres. estaba haciendo una prueba. Ya, entonces a la cuenta de tres arrancamos entonces. Vamos entonces ahí viendo eh, que el, el vaso todavía no sale de pista, se maneja buenos eh, parámetros en, en cuestión de la ruta. Justamente casi casi que se sale, pero no. Va a una buena trayectoria. Creo que va a completar, va a completar la, toda la pista bueno, y tenemos un tiempo de 24,8 segundos de mi parte, completando con. La participación de Smoky. Sí, yo también coincido con 24 con 63. El tercer juez. Acá tenemos 23 con 95. Sí, tomaríamos el tiempo de 24. Lo que le da un total de 226 puntos a Smokey Sí, eh, bueno, veamos que en esta última ronda. Smokey ha conseguido una, un buen puntaje. Seguimos con el... Robot Diabot de CMR Gilmer Tech, por favor, ayúdanos con tu confirmación de audio y video. Eh, ya podemos ver ahí la cámara de Claret, eh, vamos a desarrollar, eh, no olvides a tu cuenta. Y si te pueden ayudar con el seguimiento del, del robot, con el celular, enfocando, sería muy bueno. Para ver todo el transcurso el trayecto del vaso. Entonces, a tu cuenta podemos arrancar. Ya. Tres, dos, uno, va. Entonces arrancamos con Día Bot. Vamos viendo que el vaso está dentro de la, de la ruta. No se ha salido hasta el momento. Eh, en comparación a las anteriores dos rondas, ha superado ya el, el puntaje hasta el momento. Eh, es probable y es lo, lo más pro... sí, es lo más probable que ya complete la, la, la, toda la trayectoria porque estamos en la recta final. Y yo tengo un tiempo de 34,4 segundos. Eh, José, Eduardo, eh, ¿nos ayudas? Edgar, perdón. Yo tengo de 34,10 de este lado uh -huh. tenemos 33, sí, 33.7. Clareda, levantado la mano. Por ahí tenías alguna pregunta, Claret, tal vez. ¿Alguna ¿Tal vez? duda? Tenemos Le que levantaste la mano. Tendrías un total de 216 puntos. Entonces seguimos con la participación de Chapi en representación del Instituto Tecnológico Superior Sucre eh, confírmanos por favor audio y video Está por ahí exacto, justamente lo vemos por ahí eh, vamos un, un robot bastante bastante bueno para la complejidad de esta pista porque vemos que no tiene paras en esta en este reto, entonces eh, Podemos iniciar desde el, la línea, desde el punto de partida a la cuenta de tres. Podemos empezar. Eh, tengo problemas técnicos, ahorita no me no encendí el robot. Me eh, ¿Podrían nombrar hasta el último? Sí, no hay claro, Alexis, no hay problema. Te ponemos al último de la ronda. Pero ojo que ya nos quedan pocos robots, entonces será pronto, ¿no? Continuamos sí, sí, con claro. el robot Pegaso. Sí, entonces vamos con la participación de Pegaso que nos ayude con la confirmación de audio y video de Pegaso. Eh, es curioso que justamente ahorita en la sala veo eh, la cámara de, de Neymar Álvarez. Eh, un niño que está con ahí con su, con su gato, incluso dentro de la pista. Eh, es importante recalcar ¿no? cómo eh, podemos establecer diferentes áreas de, de interacción dentro de la robótica, incluso con, con los animales, con nuestras mascotas. Ya vemos eh, la confirmación de, de, de audio de la cámara de Venice con la participación del robot Pegaso. Y ahí, por favor, nos ayudan siguiéndole al robot en la trayectoria para observar el vaso. Por favor. Sí, justamente como lo hicieron y a su cuenta empezamos. de okay. uno, dos, tres. Arrancamos entonces. Eh, arrancó con una buena velocidad. Vamos viendo que el vaso no ha salido todavía de, de pista. Eh, se ha manejado bien, esperemos que pueda completar con éxito esta, toda esta trayectoria y ya se acerca a la recta final, eh, vamos viendo, vamos viendo que se acerca, la, acerca a la recta final y ya podríamos decir que vamos llegando. Bueno, de mi parte tendría un registro de tiempo de 28,3 segundos. Eh, José y Edgar, ¿nos ayudas por favor? 28 con 22 tengo yo. Acá tenemos 27 con 79. Listo, nos quedaríamos entonces con el tiempo de 28, que nos da un total de 222 puntos para Pegaso. Vemos que en la tercera eh, ronda Pegaso eh, ha obtenido su mayor puntaje y bueno, alistamos la participación de, de Zico Abot y de Chapi, perdón, de, Na, de, de Nauti, perdón. La, la siguiente participación. Nauti, nos ayudas, por favor. Eso, ya podemos ver. Eh, no te olvides eh, la cámara en vertical, perdón, en horizontal. Exactamente. Ya, ya lo vemos por ahí. Vamos a ver la participación en este caso de Nauti con... Eh, este robot tiene una caja con la placa al costado, nos dice, ¿no? Vamos viendo y a la cuenta de tres podemos empezar. Ya. Una, dos, tres. Arrancamos entonces con el tiempo y vamos viendo la trayectoria de el robot, el del robot Nauti. Vamos viendo, vamos viendo que no ha salido de pista por el momento. Ha seguido... Con éxito hasta este momento en la trayectoria de esta pista y ha completado eh, la pista con un tiempo de 21,8 segundos. Eh, Edgar y José, por favor, nos ayudas con sus tiempos. Sí, yo confirmo, 21,61. Yo aquí tengo 21,43. Excelente, entonces nos quedaríamos con el tiempo de 21 que nos da un total de 229 puntos para Naughty Dog. Naughty Dog. Y por vemos allá lo tenemos está... a Neymar, que ya está listo. Sí, vemos que y... en la tercera ronda parece. hemos visto que eh, los puntajes han subido bastante eh, bien, considerablemente, y vamos con la participación de, del robot eh, Zicoabot, correcto. Eh, vemos ya la cámara de Neymar, y a la cuenta de tres podemos empezar, Neymar. Uno, dos, tres. Vamos bien, entonces arrancamos con el tiempo. Vamos viendo que el vaso todavía no ha salido de, de pista. Vamos viendo una buena destreza de Neymar de en esta pista. Hay unos puntos críticos en los giros, ¿no? Que siempre... Eh, es un poco complicado el, el radio control de manejarlo pero vamos viendo que hasta ahora eh, Neymar con su robot Sikuod eh, está completando con éxito la toda la pista estamos en la recta final y ha terminado con un tiempo de 37,16 segundos Edgar y José por favor nos ayudan con sus tiempos Sí, yo tengo una de 36.90. Muy bien, Neymar, estamos ahí muy sí, emocionado. Felicidades, Neymar, por completar la pista. Entonces nos quedaremos con un tiempo de 36 segundos, lo que le da un total de 214 puntos. Vamos viendo que en esta eh, última ronda le ha ido muy bien a Neymar, eh, recordando que en la primera y la segunda ronda ha tenido un puntaje de 40 y 30 eh, puntos. Y seguidamente vamos con la participación de Chapi. Eh, Chapi, por favor, nos confirmas con audio y video. Listo, ya, ya lo ponemos ver por ahí a Chapi. Eh, una vez solucionados los problemas técnicos, eh, podemos empezar eh, a tu cuenta. A la una, a las dos, de las tres. Arrancamos entonces ahí con la participación de Chapi. Eh, vamos viendo que, como les mencionaba hace un momento, eh, por el mismo tema de que Chapi no tiene palas, a veces eh, se le vuelve más complicado eh, llevar la trayectoria del, del vaso a través de la ruta establecida, ¿no? Pero vamos viendo que lo va... Eh, sosteniendo hasta ahora eh, entrando al tramo D de la pista, entramos ya en, en la ruta crítica que son básicamente giros angulares y vemos que se está manejando con, con bastante dificultad en esos giros porque necesita bastante destreza de radiocontrol en ese sentido para llevar eh, correctamente la trayectoria del vaso a través de la pista. Vemos que el robot tiene que eh, manipularse incluso hasta un poco fuera de pista para que lleve correcta trayectoria el vaso. Vamos viendo que hay límites del vaso que están queriendo topar, pero en este caso Chapi reacomoda el vaso para que no se salga de pista. Creo que decididamente Chapi en esta ocasión desea completar la ruta de esta pista. Y, y aún se hace modos todavía para pasar la ruta más crítica Que sería, eh, a mi consideración, eh, los giros angulares eh, Vamos viendo que va girando, va girando Por ahí, Marcelo, tal vez alguna eh, observación en, en cuestión de tiempo eh, En esta categoría Sí, recordarles que tenemos un tiempo máximo para resolver el, el reto, en este caso, que son de 120 segundos. Dos, uno, tiempo. Ah, sí, ahí te Sí, tiempo. Sí, hemos eh, obtenido 120 segundos de transcurso de, de la participación de Chapi, lastimosamente ha sobrepasado el tiempo límite. Entonces, ahí por por. Se coloca con 60 puntos al completar. Eh, hasta, al haber llegado con su robot hasta ese punto Eso, y con esto tendríamos ya a todos los a todos los robots que están que han estado participando el día de hoy, han sido tres rondas todos los equipos han mejorado su, sus puntajes de, entre cada y ronda eh, muy importante acá también que mm, no es necesario ir tan rápido, sino ir mejor, ser cauteloso, porque se tiene más puntaje entre más lejos avancemos. Y el, el tiempo sí nos ayuda también a marcar la diferencia, pero siempre hay que ser un poco más cautelosos, más que rápidos. Entonces vamos a dar los resultados ya mismo. Ya tenemos ahorita los resultados. Déjenme ordenarles para ver quién está en primer lugar. Sí, justamente como eh, le mencionaba hace un momento a, a todos nuestros eh, presentes aquí, entre jueces y participantes, eh, que muchas veces la velocidad puede jugarnos una mala pasada en, en cuestión de los giros de críticos donde ex, existen eh, ángulos ya sean prominentes, donde necesitaríamos eh, más la maniobrabilidad. ...del radio eh, controlador que una velocidad excesiva. Eh, bueno, también por eh, nombrar la participación de Gobótico... Eh, ...que, bueno, en esta ocasión no se ha presentado. No sabemos qué es lo que ha, ha sucedido con Gobótico. Pero bueno, eh, mientras Marcelo pueda ordenar eh, la lista de, de los ganadores... No sé, Marcelo, ¿nos confirmas? Eh, sí, sí, Stalin. Eh, ya, ya la tenemos por acá. Vamos a hacer el anuncio. Tenemos, eh, vamos a hacerlo desde el cuarto lugar, ¿ok? Con 500 puntos en total, el robot Pegaso de la escuela robótica Nastratech se lleva el cuarto lugar. Felicitaciones para Pegaso. Felicitaciones entonces para Pegaso de la escuela Nastratech. Seguimos con el tercer lugar, entonces, Marcelo. Sí, en el tercer lugar, con 545 puntos, tenemos a, nuevamente a la escuela de robótica Nastratech con el robot Smokey. Felicitaciones también para Smokey. Seguidamente vamos con el segundo puesto. Eh, ayúdame, Marcelo, ¿cuál es el segundo puesto para esta categoría? A ver, en el segundo puesto tenemos nuevamente a la Escuela de Robótica Nastratech, Estaba arrasando en los podios con el robot Nauti con 554 puntos. Muy bien, veamos una buena participación de la Escuela Nastratech en esta eh, ocasión de, de Ecuador. Eh, y vamos eh, últimamente con el primer puesto. Eh, y en primer lugar tenemos al Club de Robótica de la Columbus American School con el robot MoroTix. ¡Felicitaciones, MoroTix! Vamos viendo que el primer puesto se lo ha llevado... Eh, con 565 sí, puntos. Sí, con 565 puntos eh, MoroTix de Colombia. Y vamos viendo que, eh, como de hace un momento comentaba Marcelo, que en las primeras dos rondas... Eh, vamos viendo un, no, un rendimiento no tan bueno, pero en la tercera todos eh, alcanzaron buenos puntajes. Sí. Si nos dan alguna palabra, Juan David. Juan David, te tenemos por ahí. No, Marcelo, a todos los jueces, muchas gracias. Eduardo Cruces, hace rato no nos veíamos desde Colombia. Eh, Marcelo también es la primera vez que nos vemos cara a cara, ¿no? Pero igual, eh, Muchas gracias por, pues, por dejarnos participar aquí con Brian y estuvimos muy, muy, pues, muy alegres con esta participación y pues, o, obviamente el primer puesto es pues, interesante y pues, nos vamos a, a estar ahí a ver cómo nos va. Muchas gracias. Muchísimas felicidades, Juan David. No sé si tienen algún mensaje los, los jueces para los participantes. Bueno, eh, yo tomaré primero la palabra eh, de mi parte, eh, decirles que esta, esta competencia ha estado bastante entretenida en el desarrollo y recalcar que eh, lo que decía Marcelo, lo que decían los dos jueces eh, faltantes, que muchas veces eh, en estas, eh, este tipo de retos, la maniobrabilidad es la más importante antes que la velocidad. Eh, felicitarles a cada uno por la eh, participación. Eh, inculcando estos eh, espacios para desarrollos y, y de tecnología y de robótica. Muchas gracias, Stalin. ¿Sí hay algunas palabras, Eduardo, desde México, que nos acompañó el día de hoy como juez. Sí, hola, ¿qué tal? Marcelo, los demás jueces y participantes. Eh, pues muchas felicidades a. a a Juan David, al equipo campeón de allá de Colombia, un saludo. Y pues también un saludo a todos los que participaron en, este, eh, en esta categoría de Skill Drive. Eh, aquí en el Roboyán, México, no, no, no, no, este, no la realizamos pero pues ya viendo cómo son los, eh, el ambiente de, de, de competencia, seguramente la tendremos para el próximo Roboyam de por acá. Eh, pues felicitaciones, la verdad lo hicieron bastante bien, por ahí eh, vi diferentes tipos de modelos de robots, y pues creo que, que pues bueno, esa la, las palas son cruciales, ¿no? Para llevar a cabo el, el reto, estuvo bastante bueno, y pues muchas gracias Marcelo por la invitación, y felicitaciones nuevamente a los, a los ganadores. Muchísimas gracias Eduardo. Eh, sobre todo agradecerte por poder participar en este Roboyama Ecuador, colaborarnos como juez y esperamos igual poder participar en Roboyama México el próximo año. Algunas palabras, eh, Ingeniero Roberto, ¿le pareció el, la tarde de hoy? Eh, gracias, Marcelo. Gracias por haber también compartido con excelentes compañeros de, en la parte de, de juez. Siempre es importante ver estas nuevas categorías. Es la primera vez que también la veo de esta manera. E interesante y felicitarle a los ganadores y también tenemos buenos representantes aquí en Ecuador para el All Star. Seguirlos animando para que sigan mejorando los prototipos y pues es interesante ver el desarrollo en Latinoamérica. A mí siempre me interesa que que se pueda contribuir con ese granito de arena desde nuestra parte para las siguientes generaciones y podamos lograr cosas interesantes a nivel mundial. Y felicitaciones en esta tarde de, de domingo que muy pocas personas lo aprovechan en la parte educativa. Y Marcelo, también un excelente trabajo en la organización y a los compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inge. Eh, tal vez algún representante de Nastratec si quiere dar alguna algún último mensaje que en este estamos cerrando la, el Roboyama Ecuador, los esperamos igual en la clausura por ahí eh, algún representante de Nostratec cualquiera de las dos posiciones restantes, ¿no? que vemos, bueno, tres posiciones restantes porque primero hasta el cuarto lugar eh, si no hay ningún eh, representante, pues podemos eh, dar agradecimiento, tal vez Marcelo, a, a nuestros aliados que han colaborado para que esta, esta dinámica se lleve a cabo. Así es, Stalin, darles las gracias a nuestros auspiciantes. Muchas gracias a la ferretería Dicenza, ubicada en Totoras, en la vía Baños, acá en Ambato, Ecuador. También a la corporación Wolf, donde encuentran componentes electrónicos, clases de robótica educativa y también una importación al por mayor. También a la nota sin filtro, que nos estuvo ayudando con la locución y con datos interesantes durante el evento. Muchísimas Así gracias. Eh, justamente por, por, para cerrar y acotando, perdón que te corte Marcelo, eh, agradecemos a todo nuestro staff, el grupo de jueces y participantes, y bueno, de mi parte cerraría este este esta sala con el eslogan de RoboJam que dice Build Program, Compete and Repeat. Exactamente, entonces nos vemos en un próximo RoboJam, les esperamos a todos en la clausura a las 5 de la tarde, nos vemos pronto, le tenías a Juan David, un Bien, gustazo, sí. se cuidan mucho, chao, chao. Sí. felicitaciones a todos. Nos vemos, hasta luego.